Duerme bien Papi, ¿me cuentas un cuento? Ok Wee. Ok Wee. Había una vez un osito y fin Y Una vez un osito y fin ¿Y, y papi, ¿qué pasó con el osito? El osito estaba en su casa y tenía hambre, así que fue a comprar comida y fue muy feliz ¿Y, ¿Y por qué tenía hambre? Porque no había comido Porque estaba trabajando? Para, ¿Para tener dinero ¿Para, para qué? No, para gastarlo ¿En qué? ¿Luego qué pasó? ¿Mi ¿no? ¿Com comida ¿Y, ¿Y, ¿Y por qué miel? ¿Qué es un puto oso y eso comen los osos! ¿Qué es un oso? ¿Qué fue ese ruido? Pilila me dará con la chancla.